Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca el trabajo que se ha estado realizando con un cóndor. Este cóndor que ha sido rescatado, rehabilitado y finalmente liberado. Pues estaremos conociendo estos detalles y también la cantidad de cóndor que todavía tenemos en nuestro país, pese a que están en peligro de extinción. Quiero presentar a la licenciada Isabel Gómez, ornitóloga. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo bien está? Bienvenida. Y también a Diego Méndez, investigador asociado del Museo Nacional de Historia Natural, que nos está acompañando también en esta ocasión. Gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. Bienvenidos Gracias. A ambos. Es un placer tenerlos con nosotros y más aún para poder abordar este importante tema, el rescate, la rehabilitación, la liberación de este cóndor, tomando en cuenta que están en peligro de extinción en nuestro país, pero fue y tuvo un final feliz, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué rescatado, rehabilitado? ¿Dónde estaba? Sí, eh, bueno, el 14 de enero eh, se reporta este cóndor eh, por POFOMA, que es la división de la policía que se encarga de eh, rescatar fauna ¿no? y eh, luego de, de los trámites correspondientes se deriva a, a la cóndor, al zoológico de La Paz, eh, donde se le hacen eh, los tratamientos necesarios, los análisis, evaluaciones, para ver en qué estado se encontraba. ¿no? Entonces, eh, desde esa fecha hasta el 8 de marzo, que ha sido cuando se le ha liberado, eh, es que Palca ha estado ¿no? en, en, en los cuidados que, que correspondía. Y, y bueno, eh, ha sido un, una liberación histórica del cóndor porque eh, nunca se había liberado un cóndor eh, en Bolivia mmm, con, como, como se ha hecho ahora, ¿no? eh, primero por todos los cuidados que ha tenido eh, esta Cóndor y segundo porque se ha ido equipada con un transmisor eh, satelital GPS el cual eh, nos va a permitir conocer sus movimientos desde que se la ha liberado hasta, bueno ojalá por, por muchos meses. ¿no? El viernes fue la liberación sí, y hasta el, el momento ya estuvieron haciendo el seguimiento mediante el GPS? Eh, sí, bueno, eh, tuvimos un, un detalle, eh, eh, hemos revisado el aparato y eh, los días previos a, a la liberación eh, la batería de este eh, aparatito estaba un poco baja, si se quiere, ¿no? entonces eh, esto funciona con energía solar, necesita estar expuesto al sol y eh, tiene que cargarse eh, algunos días, entonces... Yo estimo que eh, para el... Esas son el, las imágenes. Sí, sí, sí. Yo estimo que para el viernes ya vamos a tener eh, algunos datos de cómo se está moviendo eh, la cóndor palca desde su liberación. ¿Cuál es la historia del cóndor? ¿El estado de salud que presentaba? ¿Cómo fue que lo encontraron? ¿Dónde fue exactamente que lo encontraron? ¿Aviso de quién? Porque no es así, nomás no es tan común decir, ahí encontré un cóndor. No, claro. ¿No? Bueno, como menciona Diego, se lo ha encontrado en la calidad de Palca. ¿Y quién hizo este llamado? Exactamente no sabemos quién, o sea, la persona, pero sí se ha, se ha seguido los conductos de llamar a POFOMA, se ha sido involucrado también el Ministerio del Medio Ambiente y se lo ha derivado a un centro de rescate, en este caso es zoológico, Municipal Vestipacos, quienes han procedido justamente a hacer la evaluación. Ellos han hecho la evaluación y han notado que la condorita tenía un problema de ya tenía un bajo peso, y lo que se ha hecho en los siguientes días ha sido tratar de que se recupere, ¿no? alimentándola, se ha hecho constante monitoreo sobre su dieta, peso, comportamiento, y es por eso que después de un tiempo ya se ha decidido que contaba con todas las condiciones para ser liberada. Qué lindo que es. ¿Cuántos cóndor hay en todo Bolivia? Porque están en peligro de extinción, uh -huh. y al momento de decir un cóndor, incluso hasta nos suena un poco extraño, porque sabemos que no es muy común. Sí, sí, eh, evidentemente eh, la última estimación de, eh, poblacional que hemos hecho de, de cóndores en Bolivia eh, nos arroja que hay alrededor de mil cóndores en la cordillera oriental de nuestro país. Entonces, esta zona de la cordillera es la más importante para la especie. ¿no? Y eh, si tomamos en cuenta que la estimación global de, de la población del cóndor es de 6.000, estamos hablando que en Bolivia todavía tenemos poblaciones saludables de cóndor. ¿no? Eh, para, solo para contrastar, eh, en Ecuador, en todo el Ecuador quedan alrededor de 100 cóndores, ¿no? Entonces ahí ah. en, en, en, eh, sí, en comparación lo que tenemos es muy poco y en esa parte norte del continente eh, la especie está eh, mucho más amenazada, ¿no? Y, y acá mm, tenemos todavía cóndores y, y la responsabilidad es muy grande para ¿no? Como, como están todavía así. ¿Por qué es que esta especie está amenazada y nosotros cómo podemos conservarla? Sí, eh, bueno, el, el cóndor es una especie eh, intrínsecamente vulnerable eh, porque su tasa de reproducción es muy lenta. ¿sí? Eh, los cóndores eh, solamente ponen un huevo y lo ponen pasando un año. Esto se debe a que ambos padres cuidan el único pichón que, eh, que tienen durante casi un año también. Entonces es una tasa reproductiva muy lenta. Y si en la naturaleza hay bajas de cóndores, mueren cóndores, a, a los que quedan les cuesta mucho eh, reponer esas bajas. ¿no? Y bueno eh, hay otras cosas del comportamiento también, como por ejemplo... Eh, los cóndores se alimentan en grupo, ¿sí? Y si se da el caso de una carroña envenenada, por ejemplo, muchos cóndores pueden bajar a comer y un solo evento eh, puede diezmar a la población. ¿Y se mantienen en un solo lugar o van migrando a diferentes lugares de acuerdo a, al clima también? ¿O, o cómo es? Eh, sí, el, el cóndor eh, no es una especie migratoria, pero no, eh, se, se, queda. Se, eh, se queda, pero se mueve muchísimo. Estamos hablando de cóndores que se mueven por eh, territorios de hasta 50.000 kilómetros cuadrados, que es enorme, es una cosa, eh, para, para un solo individuo es algo eh, enorme. Eh, por eso mismo es que esos grandes territorios que ocupan enfrentan también diferentes amenazas, hemos el, el envenenamiento que hemos mencionado, este, eh, puede ser la falta de alimento en algunos otros lugares y, y demás. Sí. ¿Cómo eh, ustedes que están entendidos en el tema? hay diferentes campañas de socialización para poder conservar esta especie trabajando también con diferentes instituciones y que la gente también conozca ¿no? el trabajo que se viene realizando y que ellos también de alguna, manera, de alguna manera puedan colaborar a este trabajo que se viene haciendo para poder conservar estas especies y esta especie que es tan importante además el cóndor. Sí. sí. Bueno hay varias actividades que se están haciendo justamente eh, bueno, ha formado un grupo de conservación e investigación del cóndor a nivel Bolivia. En el conforman varias instituciones entre el Museo Nacional de Historia Natural, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, el Zoológico Municipal Vestipacos y también el ICILAP. Entonces, estamos tratando de primero eh, realizar, por ejemplo, un plan de conservación a nivel nacional del cóndor, trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente para poder primero linear, eh, hacer lineamientos sobre qué es lo que tenemos que hacer y también después de eso trabajar ya en cada sector, ¿no? ya sea con colegios, con comunidades, con investigadores para conocer un poco más sobre el cóndor y también poder conservarlo. ¿Y cómo es que se trabaja, por ejemplo, con unidades educativas? Eh, bueno, eh, con, con las unidades educativas eh, se hacen eh, proyectos de educación ambiental y en general sí. Se trata de mostrar eh, a los estudiantes eh, de una forma amigable, informal, eh, el trabajo que hacemos como, como investigadores. Lo que decía Isabel es muy importante, ¿no? eh, que para que estas medidas tengan éxito es necesario que estén involucradas todas las partes interesadas, ¿no? eh, desde eh, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es eh, la la parte o la entidad del Ministerio de Medio Ambiente que eh, está trabajando eh, codo a codo con el grupo de trabajo del cóndor andino para sacar adelante este eh, plan de acción para, para la especie. Ahora, eh, con el eh, Museo Nacional de Historia Natural tenemos un proyecto eh, a largo plazo ¿sí? eh, para poder estudiar eh, los movimientos del cóndor eh, en buena parte de la cordillera oriental. Entonces, usando la misma tecnología que, con la que se ha equipado Apalca, eh, ¿no? y, y, y saber GPS. por ¿Un eh, Sí, un transmisor GPS y saber eh, dónde se están moviendo los cóndores, porque eh, ellos no van a ir a dormir ni van a ir a comer a cualquier lado. ¿no? Claro. Entonces, eh, el aparato nos, nos va a proveer de esta información y eh, nosotros vamos a estar mejor eh, eh, informados para proteger y conservar a la especie. Estas imágenes están muy bonitas, además que se lo ve tan linda, muy tiernas ¿Cómo fue ese día la liberación? Bueno, fue, aparte claro, de emocionante. Fue muy emocionante, pero justamente en las imágenes se puede ver que se han hecho diferentes actividades, tanto, no solamente la liberación, sino también ha venido con un mensaje, ¿no? Se ha hablado con las comunidades, tanto Palca, Choquecota, ha estado el alcalde de Palca, también el alcalde de la Ciudad de La Paz. ¿Ah, sí? Claro que sí, todos ellos han estado muy emocionados porque ha sido una actividad conjunta con muchas instituciones, o sea, ya sea la DGB, o sea, la Dirección General de Biodiversidad, Epofoma, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, el Salud de los Municipios, el Zoológico, ha habido muchas instituciones que han participado y nos han ayudado en la liberación. Se ha hecho justamente también una, una mesa, una vuestra para agradecer también a la Madre Tierra y que vaya con suerte palquita. Eh. Que vuele muy lejos y esté muchos años. Y además la importancia de que las comunidades aledañas ¿no? a este sector también puedan participar, formar parte para saber eh, las campañas, cuidados para poder preservar esta especie. Quiero agradecerles sí. a ambos por habernos acompañado. Realmente es una actividad muy bonita. Las imágenes también son hermosas saber que este animalito ahora está en buen estado de salud y que también está en su hábitat. Y nuevamente, muchísimas gracias. Con mucho gusto. No. Y los muchísimas esperamos gracias. también en una siguiente oportunidad para seguir informando sobre estas diferentes campañas y conservación de especies, no solamente del cóndor, sino en diferentes especies de animales silvestres que están en peligro de extinción. Sí, vamos a estar. Gracias. Hasta gracias. una próxima oportunidad. Las puertas siempre abiertas. Que gracias. un Buen día, buen inicio de semana. Gracias. Gracias, Lorena. Permítanos hacer una breve pausa, guárdenos unos instantes. Ya regresamos.